Nos, nos venían a hablar de temas, era gente de fuera, poseedores de la verdad, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Lo, lo fundamental, compañeras y compañeros, es que nuestro presidente, el maestro Juan Díaz, ha hecho alusión a que es, esta información, y creo que ese es el... El, el, el tema, que esa es la misión esa es la encomienda de que esta información todas y todos los integrantes de los comités seccionales ¿verdad? la puedan desplegar la puedan multiplicar que llegue hasta el último de los centros de trabajo este, sindicales que lleguen hasta el último de los compañeros, de las compañeras este, alineadas a nuestra a nuestras secciones 23 y 51 respectivamente para que todos sepan qué está haciendo su organización sindical por él. eso es fundamental por eso estamos ya pendientes maestro Alfonso maestro Avilés maestra Lascuray, verdad estamos pendientes desde muy temprano acudiendo a la convocatoria que nos hace nuestra dirigencia nacional ¿sí? para para tomar para tomar de ustedes esta, esta información que insisto no solo tiene que ver con la negociación salarial sino hay otros aspectos fundamentales que debe, que debemos de, de tomar en cuenta y que y que haremos lo propio lo propio ambas secciones para que esta información llegue donde que llegar entonces eh, en todo el mundo compañeras, compañeros hay un debate sobre la laicidad de la educación que si se debe de permitir que si los papás tienen derecho que si quién sabe qué, que esto que lo otro que si eh, que se puede ir a para los musulmanes que si tienen derecho a no ir a esto, a lo otro hay un gran debate sobre este tema eh, que con frecuencia ignora ¿Por qué la escuela pública es laica? ¿Y qué es lo que le da vigencia ahora? Pues es laica porque es tolerante, básicamente tolerante de las creencias, de, de, del derecho a las creencias que puedan tener eh, en las familias de los distintos alumnos. El días pasados que estuvimos en esa era de reunión de concejales de la Ciudad de México, fue muy puntual presidente del Museo General Sindical, en donde nos decía claramente, de la que si no tenemos bien planteado hacia dónde vamos, no podemos nombrarnos un sindicato innovador, no podríamos nombrarnos un sindicato con visión de Y lo que se busca hoy en día es tener un sindicato nacional de trabajadores de educación con un plan estratégico bien definido y con una visión de futuro para nuestras nuevas generaciones de maestros en todo el país cada trabajador de la educación que pertenezca al sindicato nacional nuestro pueda ser un activista por la educación pública pueda ser un activista para que se pueda elevar la imagen, no solamente del magisterio, que es de los más altos. Ustedes saben que la gente cree en el ejército, en primer lugar cree en, la, en su iglesia y cree luego en los maestros, más o menos en esos términos, pero no cree igual en los sindicatos. Y se trata de que el sindicato pudiera equiparar ese nivel de credibilidad que hay de la sociedad en relación con los maestros. Aquí un 0.42% al fortalecimiento, que nos da 3.5%. Aparte, se establece un 1.98% para prestaciones, y alcanza 84.50%. Este es el incremento total en la plaza inicial del maestro que está empezando sin quinquenio en su primer año, para poder ser evaluados tener la posibilidad de ser destacados. Ojalá y se puede impulsar que todo aquel que quisiera evaluarse al siguiente ciclo le permitan para poder obtener eh, el destacado ¿no? el salario 35%. Eso ayer no, les dan una chavita aparte a parte de nuestros compañeros, pero nos piratearon aquellos maestros que conseguimos cuando los primeros exámenes de oposición para ingresar al sistema. Que ellos son los que hacen las evaluaciones en realidad, pero sí fue uno de los temas que planteamos. Aplicar carrera administrativa en, los, en el mismo porcentual, es decir, en el personal de apoyo que damos en cuarto más de 80 millones de prestaciones. Lo que es seguro se aplica a carrera administrativa, es el 3.08. Eh, cambiar y que esos recursos lo manejaran los niveles educativos. En el caso de Puebla, lo maneja directamente la Secretaría Central, como una cosa centralizada, y no necesariamente llegan los, los recursos al destino que están a esos niveles educativos. 161 normales, lo que alcance, porque hay becas que se dan a los alumnos y los gobiernos estatales retienen el recurso, lo usan para otra cosa, egresan los muchachos y luego los han secciones como la 50 de Nuevo León, donde son 11.000 trabajadores en activo, pero son casi 13.000 jubilados. Entonces vean ustedes cómo está dando vuelta la pirámide poblacional de nuestra profesión y tenemos que revisar a mediano y largo plazo qué vamos, qué vamos a hacer con eso. Y quisiera comentarles que es tiempo de cerrar pilas viene el 2018, todos los partidos políticos, en todas las entidades, se pelean a los maestros, desde morena hasta los azules, los rojos obviamente, los colores de todos los partidos, quieren consigo a los trabajadores de la educación, y aquí hay, ya lo sabemos, desde 1992, libertad de militancia política, pero hay que pensar en qué es lo que nos conviene a nosotros, en quién realmente nos sirve ahí en un ayuntamiento, quién nos sirve como funcionario en un gobierno estatal, quién nos ayuda como diputado local o digamos el profesional, laboral, social, político y organizacional. A conducción de, que dirige los soy el maestro Cepeda. Esto es el Magisterio Popular. Y ahora les llamo la atención a algo. Cuando yo vaya avanzando en mis comentarios, no dejen de estar vinculando, reflexionando. Lo más importante que es la misión de nuestra organización sindical y la acción que yo estoy llevando a cabo, pues es un gran logro. La, el sindicato de la Compañía de Luz y del Centro de la noche a la mañana desapareció sin que hubiera mayor protesta social, seguramente ustedes estarán aprovechando el segundo proyecto por favor todos estos procesos de acompañamiento pedagógico incluyen también el seguimiento a los centros regionales de formación docente en esta misma línea está también diagnosticar los de, de, el diagnóstico de las TIC en la práctica docente, las nuevas tecnologías, seguimiento a los derechos adquiridos en el programa de carrera magisterial. Este, por supuesto, es un, es un tema eh, prioritario. Ya saben ustedes que nuestra organización sindical eh, obtuvo la garantía de que aquellos maestros que están en carrera gocen de todos los derechos eh, eh, que tienen, no solamente eso, sino pueden participar en los nuevos eh, programas de estímulos que plantea la reforma ¿verdad? entonces ahí hay... nos vamos a parar frente a un refrigerador ¿no? y ese refrigerador te va a decir usted tiene 27 grados de temperatura corporal su presión arterial del día de hoy es de 120, 80 la parte que es la corrupción es no solamente el tema en México sino en el mundo o sea, todos los escándalos de corrupción se falta de transparencia que son los que están definiendo hoy por hoy la viabilidad de eh, las candidaturas políticas. Ayudar dándoles a nuestros compañeros, eh, cubriéndoles algunas necesidades que les puedan resultar en un costo bajo o menos A través de algunas acciones que ustedes verán, estamos siendo solidarios. Para entrar en detalle ahorita, ¿pero qué pasa cuando llegamos con él y le decimos, aquí está tu credencial y con esta tú puedes? al magisterio, a todos los maestros, y se entrega unos reconocimientos a los maestros de su trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, ahí se da un reconocimiento. ustedes, en eh, los distintos programas, y van a ver cómo hemos venido construyendo... En una, con la CNDH, con la CONADE, con la Cruz Roja, con SEDENA, con la Marina Armada de México a nivel eh, nacional, con algunas organizaciones de la sociedad civil y también a nivel internacional, desafortunadamente todavía no se nota al momento de este tiempo ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? Este, como las tecnología de conocimiento de lo malo, de las malas percepciones que otros actores hayan colocado en, en el escenario, ¿no? La presencia de esto, del otro. Es decir, es un abanico de posibilidades. Elijan las que quieren, las que quieran, generen, ¿verdad? Las que a ustedes les interesen.